aprendí allá en Culiacán de voz de mis abuelos, de voz de mi madre. Se ponían a cantar ahí en la terraza y esta era una de esas canciones. Seguramente se la saben. ¿Me dieron a cantar? Esto se llama Monedita de Oro. Para ¡Tiro! <muchas>